¿Qué coño es? Espera, espera, que no estoy preparado para la visita Un momento Joder ¿Ya estáis aquí? Pero si hemos quedado 15 minutos más tarde Venga a pasar, tío, madre mía Chicos, estamos aquí en la nueva casa Ya sé que tenéis muchísimo hype Habréis visto todo el videoplex, obviamente Y a mí me gustaría enseñaros más o menos un resumen de la casa Si veis todos los integrantes de la casa Porque vais a flipar Y aparte, chicos, no habéis visto mi habitación eh, La tengo un poco desastrosa, ya sabéis cómo soy yo Pero bueno, eh, la voy a hacer igual La cosa que hacer. Vamos a cerrar por aquí Y de primeras en la casa Lo que se puede llegar a ver es aquí La puerta Que literalmente, o sea, la llamo la puerta De un centro comercial O sea, la típica que gira, bro Por ahí tenemos al pana Buday Y si seguimos por aquí Vemos, pues, unas plantas Que la verdad no sé qué hacen ahí Pero bueno, plantas Y si me preguntáis por qué voy así vestido Es porque eh, mañana es Halloween, creo ¿Es Halloween mañana? Vale, perfecto Sí, porque básicamente Tú que un puto Y No puedes dejar un puto maserati con las llaves abiertas fuera Porque te lo quitan Nos me han inventado Por aquí ya tipo, tenemos un garaje Que chicos, yo guardaré en mi futuro coche, chicos Un Lamborghini y si seguimos por aquí, chicos eh, Básicamente tenemos la casa de mi perro Bobby Toby, Roby Y nada, pues aquí pues, el chaval va a poder dormir chileadamente Tengo aquí unos ladrillos Que tengo pensado poner en mi setup Que me encantan los ladrillos, chicos Me encanta ver aquí encima cosas como mi afición Bueno, sinceramente eh, Aquí tenemos una cama elástica En la parte de atrás Que mirad, qué locura o sea, Tengo pensado hacer una locura de cosas Como sabéis, me encanta el fútbol Me encanta hacer retos de fútbol con todos Y seguramente se venga algo relacionado con eso. Y chicos, tengo miedo Está sonando, ¿eh? Si muero, decirle a ella que la quiero ¡Eh! Vale, vale, vale, ya está, ya está Está mojado el suelo, está mojado el suelo Pues eso, por aquí pondremos algunas cosas La zona de retos Aquí tenemos una zona un poco extraña Que yo sinceramente, no sé por qué está O sea, sinceramente, mirad esto Pero yo no sé aquí cómo chilear Chilear aquí, en plan, me quedé así no sé cómo me voy a chilear. Y bueno, chicos, sinceramente, yo creo que. <risa> Eso es como una especie de fuente, o sea, de la fuente de la Epic, pues básicamente parecido, pero hay una criatura. Si sabéis qué es, decírmelo en los comentarios y a ver quién acierta. Entonces, chicos, básicamente tenemos por aquí una especie de sitio para chilear, para comer fuera, pero que actualmente está un poco seco, porque básicamente viene el tiempo. O sea, eh, chicos, eh, Dios ha querido que llueva cuando hagamos la presentación de la casa. O sea, me parece una locura. Pero bueno, si seguimos por aquí, tenemos aquí una pelota de fútbol. O qué? Que me parto el pie Una nevera que aquí eh, tengo pensado guardar la comida Para que no se pero que por ahora está vacía Y eso Hay que tener cuidado porque, chicos Se vienen cositas Por ahí tenemos lo que viene a ser la piscina Que, sinceramente, me parece Una brutalidad, o sea, es enorme Parte, pues, nuestra no operativa Pero bueno, eh, ¿quién se va a bañar ahora? Y bueno, chicos, tenemos por aquí la, zona de la entrada Por ahí está la puerta que habéis visto antes, que es enorme Pero aquí hay una persona que un poco, o sea, que como Cocoa senka Cocoa senka Saka pusteca Vale, es Surrealista. listo Por aquí tenemos un baño La verdad es que yo el otro día la usé eh, Puse mi culete y hice un poco de Luego por aquí tenemos una habitación Que Hostia, mira, mira Veo como corras Yo creo que sé quién es Mira, aquí se ve, vamos, chaval. Bro ¿Eres tú? No, no, si Vale, esperen un momento. Uh -huh. muy creo, muy creo que es empezar Si no recuerdo mal, creo que es Bro ¿Cómo te va la nueva casa? Aquí o aquí muchas gracia, no, roja, gracias, bro. ¡Ay, grande! gracias, de verdad, es ¿Cómo? que es ¡Qué, No, esta no es la mía, estoy ventilando un poquito porque huele muy bien Y digo, hostia, no quiero que vuela tan claro, bien esta casa claro, Y digo, claro. voy a abrir un poco para que... para que huela un poco eres, peor Entonces, ya sé de quién puede ser sé que ventilar Claro, seguramente vas a averiguarlo, en breve. Sí, sí, sí Vamos a averiguarlo <risa> No, tío, es que es el vlogger, es el vlogger, <risa> chicos. Lo hice por el canal yo, os hice un spoiler Pero sí, Lex va a vivir con nosotros o mejor dicho, yo voy a vivir con él Básicamente, <risa> ha dicho A ver, ¿quién me va a despertar por las mañanas si no? Y me llamó <risa> Pero literalmente hoy, me ha intentado despertar y le he dicho Por favor, no, por favor, Que lo suplí Hoy he tenido piedad porque era el primer día Y estábamos de mudanza hasta casa, pero mañana se acabó Mañana sinceramente se acabó Pero bueno chicos, no voy a dar más detalles, lo veréis todo en su canal Pero eso, una habitación, la mejor de la casa, chicos Y por aquí, sí, sí, sí, sí. Es el panita, hostia Está muy chida mismo. Parece Gandalf, ¿no? Gandalf. No es. Chicos, por favor, decirle a Blex que no se llama Gandalf. Es Bugs, chicos, por favor. Pero nada. ¿De bro, qué viene ese nombre? Malo, ah, Bugs Bunny. Hay sentido sí. Bugs de Hugo. <risa> Hugo Bugs <risa> pero bro, eh, ¿Tú dónde vives? Pues sinceramente, creo que vive abajo. ¿Eres de eh, polino mío? Puede ser, tenemos un submarino abajo el cual hay que preparar. Aquí. <risa> Vamos. Chicos, ya hemos llegado a la planta de arriba y mirad. A Bastante ver. tocho, este era el nuevo integrante. Uff Se llama de rock, ¿no? De Rocky. Tenemos por aquí una habitación que voy a intentar tocar delicadamente para que no se enfade. Bro, se supone que tengo que tocar yo para entrar. Ah, no, que es mi habitación. Bienvenido a mi habitación. ¿Ruby? ¿Jaime? ¡Bro! Bro! ¡Qué locura! Te vas ya, ¿no? Eh, sí, vale. Pero.. Bien. Bro, ¿qué le pasa a la gente? Joder. Aquí está la habitación de Ruby. Aquí tenemos la habitación de. Que le llaman el máquina. ¿El máquina? El legendario. ¿El legendario? La está. En plan, como tú me has, me has recibido así de Voy a coger, voy a hacer así. No me lo puedo creer, tío. Es que me odia, bro. Mira venir, es que me odia. Tío. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Es que tío, ¿qué pasa? te pasa? ¿Estás la casa, bro? ¿Y tú aquí? Siempre igual, bro, mirad. ¿Cuándo siempre, bro? No el puto ar, bro. Al puto arc, bro Es la primera vez que me ves jugando <risa> un juego en tu vida, bro Es la vida oh, Vale, varias veces al loco Es un falso El intención que está interesante Solo voy a robarte un poco de tiempo para ver esto Porque yo no tengo esto y la verdad es que me encantaría Tenemos por aquí una locura de balcón Que literalmente ¿No podría coger ahora mismo Hostia, <risa> te imaginas que arte en plan ¡Tac! ¡Zaca! Mirad, aquí tenemos nuestro jardín Súper bonito Bastante interesante y bueno, chicos, vamos a entrar por esta parte de la casa porque la casa conecta con muchas partes. Por ejemplo, esta, la de adelante y muchas más. Y bueno, chicos, mirad por aquí el salón que, sinceramente, es el mejor salón que he visto yo en mi vida. Mirad, por aquí está la zona del sofá con la tele. Ya os digo, la tele... Yo, sinceramente... No quiero la tele, chicos Y bueno, por ahí tenemos una mesa que es para comer Que tenemos dos, mirad por aquí la otra mesa Aquí ya hemos comido varias veces Es lo que llevamos aquí en la casa Pero nada, bastante en el salón, como os digo Luego, si seguimos por aquí, tenemos la cocinuki Que yo nunca lo había visto Yo nunca lo había visto, chicos, no sé si vosotros lo habéis visto Un microondas, que directamente Lo intenté ayer abrir, parece una pizza, abro, Lo abro y digo ¿Qué es esto, chicos? Nada, loco Loquísimo, loquísimo Y bueno chicos, aquí tenemos mi habitación Que sinceramente, me parece que está bastante bien ubicada Bajamos para las escaleras de la cocina Y nos encontramos a primera vista Mi habitación, vamos a abrirla y sí chicos, esta es mi habitación. Eh, os tenía que decir que mi habitación no es de las mejores de la casa, pero obviamente me gusta muchísimo porque tengo ahí mi baño, tengo aquí, mirad mi setup, o sea, me parece una locura, tengo aquí mis dos pantallas para editar o para streamear o lo que sea y aquí juego yo al FIFA, o sea, tengo conectado todo para poder jugar y estar de locos. Por aquí tenemos algunas cosas que están aquí por estar. O sea, sinceramente, no me preguntéis por qué tengo una vela. De hace tiempo que estaba en la otra casa y me la traje Luego por aquí tenemos lo que, no sé, lo que venía con la casa Que son cuadros de África No sé, de un elefante, de una cebra y de una jirafa Y puse aquí dos plantitas Pero yo creo que se vais fuera, básicamente porque no sé Si este vídeo llega a 20.000 likes, lo dejo Pero como sé que no va a llegar, Udi Luego por aquí tenemos mi berrito Mi berrito, Zaka Luego por aquí tenemos dos posters que me los compré literalmente ayer O sea, nunca he tenido un póster, Pero mirad yo creo que dan bomba, están bastante bien. Hemos terminado con mi habitación, así que vamos a ver las demás partes de la casa. Y por aquí tenemos a la bestia dormirona, el rey de los sueños, la marmota humana, el hombre FIFA, la persona que más duerme del mundo. Lo que voy a hacer por la coña. Y bueno, chicos, por aquí tenemos la última habitación de la casa, la cual nunca he entrado. Hola, Jaime. Hola, Jaime. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Chicos, Hola, niños. También viene con nosotros Maxi. Hola, niños. ¿No ¿Tienes miedo, Jaime? No, ya no. Al noche te pueden pasar, pasar en neurosis. Bueno, chicos, despedimos por aquí el vídeo. Ya os digo, me encanta vivir aquí con estos panas. Sinceramente, son la leche. O sea, ya lo sabéis, los habéis visto a todos. Muchísimas gracias por el apoyo que estoy dando a la nueva casa. Y ya sabéis, nos llamamos Royal House. Y espero que este proyecto llegue a lo más alto. Muchísimas gracias por el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias!